¡Hola, Francia! ¿Cómo estás? ¡Hola, España! Te voy a hacer la España. No, Tengo que pensar para hacer la guerra. No me vas a ganar los no sedes sé de niño. Vale, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Presa en unos segundos! Oh, mira el espectáculo, eh. Vamos a caminar. Ay, tengo miedo. Vamos. Vamos, toma. Me voy a ganar. No quiero ganar, que no me gane. No quiero perderme no morir. Vamos. Vamos, vamos a vamos ganar. Con últimas palabras. por sus últimas palabras. No me. ¿Qué tengo? Por el territorio, plano, naciente en el territorio. Los amigos, los amigos, para siempre que siempre pega en la padres. Bien, ya voy a ser grande como tú. Los tumbicos. Yo no me a llamar a mi padre ni a mi pequeño. Pero bueno, siempre uno es pequeño. Ay, lo no sé, pero me llaman. Pedro, no pero... te preocupes. Bueno, tengo la mitad. Uff, me rico si está ahí. Bueno, la que yo soy buena, yo soy de la gota. Espera, ¿te la gota?